Muchas bendiciones a todos los hermanos de la familia Mangmin Soy el hermano Larry Monasterio de Ciudad Guayana, Venezuela Quiero dar mi testimonio para glorificar al Dios Padre Todopoderoso El día miércoles 21 de octubre a eso de las 2 de la mañana Me desperté con un dolor de muela muy fuerte Esto fue ocasionado por la exposición de la del aire hacia mi rostro o sea el aire acondicionado y esto generó pues que la muela digamos despertara ese dolor todo esto sucede porque el año pasado estaba comiendo y mordí con el borde de la muela esta se encontraba reparada pues, y creo que debido a la reparación eso debilitó este las paredes de la misma y fractura. Yo no, no la pude sacar el año pasado debido a que muchos de los profesionales de Guayana han salido de nuestra nación, pues han emigrado y bueno, este, dejé que, que pasara el tiempo. Si algunos de los que oyen han experimentado un dolor de muela, Pueden entender la desesperación y la impotencia que deja este dolor. Yo al momento de despertarme tomé el celular y caminé hasta la sala y me senté a tratar de, de soportar el dolor. En ese momento yo quería llamar al pastor David y sentí que no era oportuno por la hora y, y que sé que cuando él despierta y ahora, fervientemente, queda sin sueño. Yo no quería, ¿verdad? No quería quitarle ese. Ay, ese. Esa oportunidad de descansar, porque sé que es un hombre que trabaja mucho para la obra de Dios. Yo le escribí por WhatsApp al pastor David que, por favor, cuando despierte, eh, ore por mí, porque tengo un dolor muy fuerte. El pastor David. Me llamó a eso de las 2 y 10 de la mañana y él ora en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, Jerolí Y me dice, porque después de la oración, que, que voy a dormir tranquilo. Me preguntó que me examinara y le digo bueno, que tenía un poquito de dolor. Él me dice, bueno, que iba a descansar tranquilamente. Al terminar la llamada, este, pude experimentar que el dolor iba cesando poco a poco, poco a poco. Eso de las 2 y 50 de la mañana ya no tenía dolor. De un 100% tenía apenas la sensación del nervio, un por ciento. Para todos aquellos que han experimentado un dolor de muela, saben que eso no, no cesa sin nada más. Pero la iglesia dice que para Dios no hay nada imposible. Y le doy toda la gloria y toda la honra a Dios Padre Todopoderoso. Le doy gracias a Dios por Pastor David que oró en el espacio espiritual de nuestro Pastor Principal, Yenolín. Y el Señor hizo su obra. Le doy toda la gloria y toda la honra. Gracias Pastor David. Y bueno, ahora queda de mi parte, ¿verdad? Y a Don Toro a sacarme la muela para que elimine este problema. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos.